Y cambiando de tema, vamos al próximo tema. Mujer denuncia que tres artistas, incluyendo un urbano, rentaron una tarjeta hace siete meses y aún no la, aún no la han devuelto. La propietaria de una tienda trajes. de rentas, de rentas, de trajes, denunció que tres artistas, incluyendo un dominicano del género urbano, le rentaron unos trajes. O yo dije tarjeta, qué huevo. Unos trajes en diciembre. Pasado, lo cual no lo han devuelto supuestamente. Vamos a escuchar lo que dice esta mujer. Buenas tardes, mi nombre es Marta Gaya, soy la representante de Punto Novias B. Novios. Eh, para mí, un poco lamentable tener que utilizar eh, estos medios para divulgar esto, y es que en el mes de diciembre, nosotros nos dedicamos a la renta de trajes para eventos, y en el mes de diciembre nosotros tuvimos unos clientes que son del medio artístico, rapero, creo, o de embolsero, y ellos rentaron unos trajes con nosotros que a fecha de hoy, primero de julio, no han sido devueltos nosotros hemos intentado comunicarnos con ellos y la última comunicación que sostuvimos con uno de ellos vía whatsapp es que los trajes se habían quedado en colombia hasta donde se rentaron los trajes para una actividad premiación que tenían en colombia en el mes de diciembre del año pasado y a fecha de hoy todavía no han sido devuelto eh, me encantaría que este video llegara a sus plataformas, exhortándole que por favor sean devueltos los trajes, ya que los mismos fueron rentados, alquilados, no fueron negociados, ni comprados, ni por intercambio. Por ende, esos trajes a juego con los zapatos que también adquirieron de aquí, deberían ser devueltos en tres días hábiles luego de sus actividades. Y a fecha de hoy no lo han devuelto. Por favor, señor Nino Freestyle, señor Shekinat y señor John Neon, necesitamos que se hagan responsable, que devuelvan los trajes o bien. Pero Nino, ya era por una semana que no quería. Nino Freestyle, y que freestyle eh. ahí. No concurro con -co -co nadie. Yo siempre estoy en la. Eso mismo. ¿Cómo así? Dios ¿Eh? mío. Pero hay Chele, Nino Freestyle. Y, a, y este ámbito, señores. Y esa mujer tiene pruebas de lo que está diciendo, ¿eh? Pero que no cualquiera sale así, a la, porque eso arriesga su negocio también. Eso arriesga su negocio. No, pero yo, ya me he salió quedado, yo me he quedado eso, sorprendido. Pero que ratera. Hasta los zapatos. Nino. No, no, Hasta no, no, no. Un llamado, un llamado a Nino Freestyle. Nino tiene que dar la cara. Eh, sobre este tema, <risa> no, no, no, que coge un préstamo porque hay que ver qué fue lo que pasó. Porque yo no, yo no puedo creer eso. ¿Cuál, el otro que ella mencionó, que es esa? ¿Eh? ¿tú ¿Quién es ese? <risa> Chequina, bueno, quizá, <risa> pero además están que Nino, por favor. Bueno, si ella ha ey, pero ese Yo que algunos son colombianos, que el único me no es él. ah bueno, ok, ok. Pues eso es lo que digo. Nino, en este caso, tiene que dar la cara y salir y, y explicar qué fue lo que pasó. Si fue culpa de él, negligencia de él o fue negligencia sí, del equipo de trabajo. Eh, parece, yo lo tengo ¿Eh? aquí, porque es mi vida y te lo llevo. No, pero es que estamos hablando de Nino Freestyle, compañero, Nino Freestyle. La vaina de ahora. Tú me entiendes, <risa> ¿no? Un <risa> hombre que grabó con pajar. Un hombre que grabó con zapatos. Y los zapatos y de todo. ¿Eh? No, así no, no así no, no, no. Va. hay que, hay que hay que ver qué pasó, hay que escuchar la otra campana, hay ya que está ver, involucrado un, un artista que nosotros, porque yo pensé que iba a saltar con tres gente que uno no conocía, pero o eh, con un dominicano de urbano como que no sea tan guau, pero no imaginamos ni, no más en este nivel. Más fácil el Cherry y, y, y, y, y, y no tiene culpa de eso tampoco. Un ejemplo, si sí, es, pero porque el Cherry es loco. Pero Nino, que yo entiendo que es un, ya un talento urbano que se está destacando a nivel ya internacional, eh, eh, eh, se ve raro ¿Ya? eso. Esperemos que Nino tú de la explicación que pasó ahí. Se, se te olvidó. Se le quedó en Colombia quedó. y cuando viene ver, no lo quiere entregar. Pero que lo aboque. Está no lo quiere entregar, sí. No, pero que ni nos resuelve porque ellos ellos sacan moña, todos to to los fina... de... Ellos tienen esa gente, tienen, tienen como, como saldar cualquier cualquier cosa que pase, cualquier mancha. Y, y dan hasta propina, creo yo, tú sabes, porque eso es lo que los títulos no venden en las redes, que ellos sí, tú me entiendes. ¿Eh? ¿Cuánto? Menos de 10 mil pesos. Con los zapatos. ¿cuánto vale Ay, ah, pero espérate. En Colombia esos son esos son unos cuartos. Con eso compraste un solar allá. ¿Es un ¿Eh? En Colombia son, son dinero. Bueno, Nino, devuelve el traje. Y continuando con más. Claro, y los zapatos, Está raro por eso. favor. Está raro. Pero fue en diciembre. Bueno, sí fue en diciembre. <risa> Estamos en el mes 7 del año. Hace 7 meses. <risa> bueno.